El senador por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la provincia de Duarte, Amílcar Romero, se abstuvo de fijar una posición sobre la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de eliminar el arrastre a senadores por los votos de diputados a partir de las próximas elecciones. Bueno, nosotros estamos esperando que los organismos del partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que mañana precisamente que hay, una, hay una reunión de comité política con relación a eso y acataremos la, la decisión del partido. Eh, obviamente eh, vamos a, a esperar la evaluación y el análisis que se está haciendo y ver que, eh, procura de que todo salga bien. Bueno, eso tiene, diríamos, dos opiniones encontradas. Una de aquellos que eh, prefieren tener en un congreso con que, que es de ambas partes, o sea, no solamente que los diputados apoyan a, a, al, al Senado, sino que el mismo senador de por sí también, sobre la base de la cual se, se, se, se estructuran lo que son la, las elecciones de los diputados, que también contribuyen a eso. Eh, en el caso de la provincia de Duarte, eh, en mi caso, en la, todas las elecciones que han pasado, yo he tenido un voto bastante fuerte, que me ha permitido estar por arriba por, por ejemplo, de, la, de, lo, de la competencia. en ese sentido. En este caso, por lo vamos a la decisión de papel. Recordamos que entre las 26 provincias que utilizarán las cuatro boletas para cada nivel de elección son Bauruco, Dajabón, El Seybol y Espiña, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Montecristi, Pedernales, Samaná, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, para una, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, también está Multiplata, Firavia, Sánchez Ramírez, Valverde, Asua, Espayac, La Romana, San Juan, La Altagracia, San Pedro de Macorís y la Provincia Duarte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.